Saludos a YouTube, saludos a la, a, la, a la banda de YouTube. Empezamos la transmisión, ¿no? El, el gameplay más al ratito. Recuerden que esto es ya sábado en YouTube. O al sea, ratito va de veras, pero esta es mi simulación. Este es mi pronóstico. Este, ay, a ver qué tal nos va contra los Packers de Aaron Rodgers y compañía. Ahora sí se viene lo bueno. Ah, estoy el nervioso. bajo Erlandson. No les puedo fallar, dice, no les debo de fallar. Están en modo bestia underdog y la neta se ven bien sólidos. No se dice mucho, pero están para todo. Somos que juego por juego, Eñe, Gona Inners. Es correcto. Dice, amigo. 25. Voy a jugar con el del 75 dice, aniversario. Yo ya hasta subo tus podcasts al grupo de FB de 49 <risa> S. México del buen Germán Robles. Ah, qué chido Antonio carnal Sof. Yo también los comparto, pero dice, qué chido. Hola, YouTube. Hola, YouTube. Alex <risa> guión <bajo cap> 7. <risa> Dice, que se me hace que es un palero, jajaja <risa> ja, ja, ja, no te creas, puro coto. Es puro coto, coto y 33 dice, che Pablito, ¿con cuántas chances le ves a los Niners? Con muchas, carnal, mira, sin, ya sin, sin, sin fanatismo, lo veo con muchas, muchas chances de verdad de, de ganar este juego. Creo que los 49 eh, están jugando en un nivel que los Packers no han enfrentado, para mí es el, el mejor equipo de la Nacional en este momento, por cómo se están viendo, son los Niners sanos. Esperemos que Bosa y Warner, si jueguen, estén al 100 porque los vamos a necesitar. No de mérito a, a Green Bay, pues es el número uno de la Nacional, la neta, son un equipazo. Mucho mejor equipo, obviamente, que los que los vaqueros. Pero San Francisco puede si San Francisco no comete errores. Miren, sí hay que correr, si sí, hay que presionar a Rogers lo que quieran. Pero no, que no cometan errores. En el primer juego hubo errores de San Francisco y eso nos costó el juego. Si San Francisco no comete errores, puede ganar el partido sin broncas. Se los prometo. Así que sí les veo probabilidad. Vamos a ponerlo para no exagerar 50-50. Cualquiera de los dos puede ganar. Dice... Un chavo que es brisa como caballo negro a los 49 yares. Yo ya los puse como caballos negros o desde hace 33. varias semanas. Dice, Warner ya está entrenando y lo deboza. Está Lientos. llevando todo normal. Momentos carnacos, pues con eso, mira, teniendo la plantilla completa, esa tripleta de linebackers que estuvo, miren, hizo la diferencia cañón en el segundo nivel. Alzahir, Greenlow y, y Warner están jugando al, al mejor nivel. Y ahí es donde a Rogers se le va a complicar muchísimo. Muchísimo, de veras. Galeazzi 2021. Y comienzan Dice, las hostilidades. Y va a jugar. Pues lo más seguro es que sí. Yo no creo que lo vayan a sentar. Va a iniciar. Eh, está, está, estuve leyendo que a Lance ya lo pusieron a entrenar. Como tratando de emular a Rogers. ¿no? Para ver. Este, para Río entrenar a la defensa, pero por ahí si ¿sí se necesita solo sacan de onda las lesiones del Jimmy, pero creo que es tema de tratar dolor espero salga bien. Yo también y en la jugada que supuestamente se lastima el brazo que se agarra no es el que lanza, ¿eh? es el es el izquierdo. Yo no creo que lo vaya a le vaya a, a, a causar problemas para lanzar el balón. Bien. Ahí está. OTG33. Dice. Jimmy está entrenado casi normal ya. Así estuvo Galici así, así estaba Jimmy 21. Dice. ¿Crees que siga con los 49 y Ares en lo que viene o lo venden? Me presentía que iba a ser el Salmander. ¿Crees que el sigan con los 49? Plan, no, sí. yo creo que lo van a cambiar Dice, el próximo año. A menos el que gane izquierdo Pablo, Ball. se confirmó el brazo izquierdo, sí. entonces solo es el manejo de dolor del QB. Exacto. Mi severo ter 25. Habrá que evitar Dice. que le peguen. Los de JG, es una estrategia de KS. Veggiechick siempre ponía como cuestionable a Brady. Es Parz despistar al enemigo. <ríe> Es correcto. Y miren, recuerden que a Calance sí se lo utilizó en el primer juego contra Green Bay. Lo metieron para anotar ahí cuando se acababa el medio tiempo. Entonces, yo creo que. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué traiga Shanahan planeado? Algo va a ser, algo va a ser Shanahan, estoy seguro. Sí, una estrategia avanzando los Packers. Siempre empiezo flojito con la defensa. Nada que no se pueda remediar. Hasta ¡Ahí! ¡Bien! Tercera. Yo digo que es estrategia. Y no me sorprendería. Ahora sí. sí que por ahí metiera... A Trey Lance en alguna correr, nomás para, para recordarle sus demonios Dice, de Capernica a los Packers. Estuviera eh. genial si los como en pretemporada. Yo también digo que podría ser una buena opción, pero Shanahan no quiere. treinta Dice, yo creo que Jimmy debe quedarse este último año y después de aprobar con Lance. A mí no me gusta Aaron, que parece un líder negativo. Bruno Albaz. Dice... Sí. Lo que tiene JG es una fuerza mental tan fuerte que no hace berrinches aunque salgan mal las cosas. Tiene una gran actitud ante la adversidad. Sí, la verdad es que la mental... O sea, cualquiera de nosotros en la posición de, de, de Jimmy Garoppolo con todo lo que ha pasado física, mentalmente y todo, estaríamos chillando. Fenrir Guión es que Garoppolo es muy fuerte mentalmente. Dice, ellos juegan el play-action, pero al revés. Lanzan mucho para abrir las carreras. Hay que detenerlos a toda costa. Sí, es que no hay que dejarlos correr. El primer juego sí nos corrieron bastante con Aaron Jones. Y a nosotros no nos... O sea, es que Shanahan no quiso correr mucho. Corrió creo que 19 veces, algo así. Entonces esta vez no puede ser lo mismo. ¡Bien! Ya los paré. Bosa. Bueno, van a intentar el gol de campo, seguramente. Sí, ¡Pegan primero los Packers, señores! Sí, lo que pasa es que Aaron Rodgers, la gran facultad que tiene es que... Sabe comprar muchísimo tiempo en la bolsa. Se mueve como si tuviera un radar ahí pegado en el casco. Y, y eso es lo complicado, ¿no? Pero hay que ir por él a como de lugar. Como en aquella final del 2019. Así Galliaci hay que ir sobre 20, 20, todo el tiempo. Dice. Sí, sale sonriendo y todos salen inspirados. No nos van a detener. Eso espero, Galiasi, De verdad, eso espero, neta. Yo creo que sí, o sea, miren. A lo mejor sí me gana mi, mi lado fanático. Pero yo creo que sí les podemos ganar, neta. Fenrir-Bajo Erlandson dice: Si sale sonriendo, va a iluminar el estadio, como el partido pasado. OTG 33. Así vamos, dice. Yo lo dije contra Rams y lo digo de nuevo contra Green Bay no hay que darle oxígeno a Aaron. No, no se puede. Aaron Rodgers no hay que dejarlo, no hay que dejarlo respirar nada, hay que tenerlo intranquilo todo el tiempo. Sus números cuando tiene presión son muy malos. Pero miren, así, así nos van a tener los Packers con un montón de gente en la bolsa. Sin embargo tenemos que intentar correr a como dé lugar. vicevero Ter 25. Dice. Aaron en cliente en playoffs. Ah, Gaboniner 7. Tiene, y tiene Dice, que seguir siendo. Bonanes. Saludos Bonaios. a todos los fieles ficheros Gabo, ¿cómo estás? 21. Bienvenido. Dice. Dicen que Green Bay es una mezcla de Dallas y Rams. Puede ser tienen muchas piezas también que van a regresar Sadarius Smith Este, Randall Cobb Un Liniero. Valkari Un liniero, tienen piezas que van a regresar o sea, Van a estar completos Nosotros también, ellos están descansados Pero Pero nosotros traemos ritmo carnales Entonces A veces descansar tanto tiempo No es muy conveniente Ha habido varios varias sorpresas por ahí De equipos que Descansan mucho. este. Charlie Padilla 71. Y le sale tiro por Dice. la culata. Ellos no traen ritmo. <risa> no bien. Exacto. Ellos no traen ritmo. De... Llevan tres semanas prácticamente sin jugar. San Francisco lo viene embaladito. El único problema es que sí San Francisco trae más desgaste. Hay que viajar allá en California. Digo, no es que ahorita haga mucho calor, pero es mucho más cálido el clima que allá y se van a meter a la tundra. Eso sí es de preocupar. Vicevero Ter 25. Dice: Traemos el aspecto emocional y eso en los deportes importa mucho. Dirían los gringos: Estamos on fire. Exacto. Yo creo que es eso. San Francisco está en un momento, en el momento, en el momento. Entonces, eso lo tienen que aprovechar los liners, sí o sí. Charlie Padilla 70. Dice. Su división es floja y ya vimos cómo le afectó a Dallas Tiene un poquito más de nivel, ¿no? Si sí, los vikingos juegan mejor eh, Los osos, pues bueno, más o menos Yo que no van los vikingos porque ni los osos ni los... ¿Quién es el este... Dice, Este... <coughs> ni los leones op, op, op. Bien, bien Sí, miren, balanceando, balanceando el ataque Sí, sí, sin sí Dejar de correr, pero Pero danzando de repente para que los backers No estén Ganfán ahí todo, y y todo sí. el tiempo clavados Dice Ayuk es grandioso Sí, Ayuk, Ayuk ha resultado un, eh, un gran receptor Se está poniendo eh, eh, Las pilas Se recuerda mucho ¿no? Obviamente con distancias A Rice Dice, y, a, y a Taylor Yo siento que si no la cagamos Podemos con cualquiera. Estoy 05 Dice. Ay, no. Todo el equipo es bueno. Bruno oh, Alvarado. el equipo es muy bueno, sí. Dice. Estuvo genial la primera serie del de partido del domingo. Sí, y Chami fíjate Padilla, que. 71. Los vaqueros recibieron Dice, y decidieron patear. Y Se han ahora sí tenemos de esquinas no como en ese juego de semana 3. Exacto. En, aqu Exacto, en aquel juego, uno de los no era de y Enoel. Y el otro era. Eh, Josh Norman, y luego salió y entró este... ¿Cómo se llama el otro que luego entra? No me acuerdo, Johnson, Dante Johnson y ahora pues, Emmanuel Mosley es mucho mejor esquinero y este... Y este chavo, este chavo. Um, Hombre, y Toma, lo está haciendo bien, está subiendo mucho su nivel, obviamente, de a Es otro Dice. tipo de, de monstruo, ¿no? Yo me enojé mucho cuando subieron y dieron pics por Ayuk y no fuimos a C de Pero después salió que era el mejor de Jack. Dices, ahora entiendo. OTG33. Ahí está, primer 10. Dice. Pablo, ¿me puedes decir por qué Shanehan le puso en el la congeladora a Ayuk? Fenrir bajo Porque ya lo que quería era correr el dice, balón. Cuando intercepta y el de Evo dice, dame el balón, yo me rifo, y tómala, anotación, son increíbles. Es que esos son los líderes, carnal, los que dicen dame el balón dice, a mí, yo quiero. Los que Mosley no le interceptó blanco. en el 2019. Touchdown! ¡Touchdown! 2021. Sí, Mosley, sí. Dice, Las cosas están alineadas a favor. Y tenemos que ganar. Gafani 05 dice. Oye, en tu video explicaste el por qué crees que perdió SF versus Lindley en la temporada. No, pero F se los Contreras estoy explicando ahorita, Garfaldi. Dice. Y eso que Mosley, es puro esfuerzo y no mucho talento. Sí. F. Contreras 316. Pero le echa muchas ganas. Dice, no, si sí tiene talento, Mosley. Pero Gavante es un animal. Devante es un animal, pero San Francisco ya aprendió la lección. Devante fue el que nos deshizo en aquel partido y le van a poner, así como nosotros le hemos puesto mucha, o le han estado poniendo mucha atención a Kirill, este, le van a poner mucha atención a Devante Adams este juego. Lo van a tratar de anular a como de lugar. Dobles coberturas, lo que se necesite. ¿Qué les iba a decir? Ah, por ahí me decían de lo de... Sí, de Lam. Es que mira, nos pudimos haber llevado a los dos. Sí, y Ayuk. Pero en lugar de Sid Lam, agarraron a Jabón Kinlow Noté que a Dallas le pusieron mucho trabajo a las esquinas Más colchón les dieron Sí, y es lo que Cabo van a hacer con, contra, contra Rollers, vamos a ver Me gustó la sorpresa de equipo que dijeron los comentaristas de Televisa En ver que San Francisco consiguió 8 jugadas de más de 10 yardas Todos con diferentes jugadores Sí Sí, San Francisco generó muchísimas yardas, o sea, San Francisco, la primera mitad básicamente salvo el touchdown de los vaqueros San Francisco la dominó de casi inicio a fin, les faltó contundencia, fueron goles de campo en lugar de touchdowns, pero yo creo que San Francisco lo hizo muy bien, muy muy bien y yo espero que salgan así, Devante Adams dijo en la conferencia de prensa y tiene Omar que salir 80. a anotar rápido los sí, sí. Rogers se donde... declarado de nuestros niners exacto si sí, Rogers es fan por eso te digo su amor por el equipo lo va a traicionar y no va a poder eliminarnos hay completo a la beam. Bruno Alba Dice Robbie Gold vio cerca su chamba hace unas semanas Y se puso las pilas Ya no movió la mandíbula Si <risa> sí, no ya no Te digo que cuando hace eso es cuando como que los falla Ahí venía el disparo Ah, está poniendo cardíaco esto Gaboniner 7 Dice Rougie se retira de rojo de oro sí se, tiene, sí, se va a retirar Diner ya, ya dudo mucho que lo vayan a guión bajo Erlandson Dice Yo no sabía que el no falla en postemporada Está cabrón el Rougie Sí, Estoy guion bajo de es que es muy bueno Dice Deberían dejar que cumpla su sueño de jugar en los Niners Rogers O TG 30 y Estaría chido la neta Dice Lo único malo fue la intercepción de Jimmy pero muchos lo maltrataron por eso y hizo lo mismo en una jugada y lo lanzó muy bien a <coughs> Sí. Charlie es que Farilla, tiene unos pases buenos y luego dice, tiene unos bien nefastos el señor. Williams provocó el castigo de Dallas y después en la misma serie fue cuando interceptó a Doc se sacó la de Williams dice No ya se rifó y sacó su experiencia Bowl. Bruno Alba. ¿Sí? Dice. Mm. Viste a Gould practicando entre las bailarinas de Dallas. ¡Ah, sí! Estuvo chido eso. Pues es que no sé si se las pusieron para estorbarle o si él se metió nomás por sus polainas, pero estuvo bien chido eso. Tiempo, tiempo. Vamos a ponerlo nervioso. Galeazzi 2021. Dice. Estuvo genial. Pues sí, estuvo bien chido. ¡Ay, sí la metió! 7-6, señores. Cerrado, queda un segundito. Un segundito. Recibimos, esa es la buena noticia. Con un segundo vamos a intentar algo. Gaboniner 7. Dice. Ave María. Pues algo así voy a intentar. Fenrir guión bajo Erlandson. Dice. Tengo mucha fe en que la próxima oh, no. semana estaremos aquí bien capaces ah, de jugar contra agaralo, agaralo. Tampa y bien felices de haber sacado a Packers. Cuento con ello. Estoy guión bajo Vega 80. Dice. Con este corazón y huevos. Así va a ser, sí Fenrir, así, así va a ser. Vicevero Ter 25. Así va a ser, señores. Tony la, Vega, sí. Así. No okay. ah, Yo creo Villas que andaba 51. como dopada, ¿no? Dice, creo que Jimmy es el cubí con mejor promedio de yardas por pase. Es, es correcto, Gatfani desde 0, la semana 5. 8 sí. Dice, ¿por qué en el partido nos ponían encajonados? Porque traen un pateadorazo los, los vaqueros, es lo mejor que traen. El pateador de despeje la ponía, no manches. Por eso nos ponían encajonados, Gatfani. <risa> Viene uh -huh. la 26. Charlie Padilla, 71. Dice. Simon hasta le pegó a la tele. Bruno Alba Dice. El pateador le pegó a la pantalla del estadio. Sí, sí, no. O sea, traen un gran pateador. Fenrir-Bajo Erlandson. No sé. Es el único vato que rifa ahí. Todo lo demás desperdiciadero de dinero. Le pagan muchísimo a, al señor Ezekiel Elliott para para que esté. Galeazzi 2021. Dice. Garapolo ya aprendió a sacar los partidos complicados. Yo creo que sí. Charlie Padilla 71. Dice. Para que corra 30 yardas. Para que corra 30 yardas, Charlie Estoy exacto le una la nota. Dice, para que corra 30 yardas. es Larry. Larry Cañonga. <risa> Ahí hay un suscriptor de San Luis Potosí, que es el presidente de, del club San Luis Potosí, que así se hace llamar. Yo cuando se, se puso como miembro 20, dije, nada no lo hizo para burlarme, pero no Dice, sé. que juguemos como con los Rams henry bajo Erlandson. Dice. Entre el Emery y el Eyot son como 40 millones. Realmente no valen madre. Vicevero Ter 25. Dice. Y además no se encajó nada. Porque al querer ponerle presión por lo bueno que es y le pegaron al Panther ya no iban a presionar. Por eso nos aplicaron la del engano. Donde Norman se va al centro en lugar de seguir su asignación. Alfani 05. Es <coughs> correcto, Vic. Dice arroba Galeazzi 2021 pero de la segunda mitad charlie padilla 71 dice mejor Mitchell que no creo que le paguen ni un millón por año aún no, pues tiene contrato de novato su primer año ahorita todavía no le pagan mucho dinero al señor y aparte fue que séptima ronda, sexta ronda recuerden que la NFL todo su cuenta Toy-bajo Vega 80 <coughs> Dice Arrayar queso el sábado y van Niner. A rayar, y a, a rayar, queso Galia que 2021 Dice El de Dallas de la primera mitad y el de la segunda de Rams Fenrir-bajo Erlandson Dice Es que Mitchell es una chulada Ya lo hizo Mostert la vez pasada Ahora los va a hacer papilla el Mitchell Ter esperemos 20, que así sea amigo dice sexta ronda y la hizo Mitchell bien qué pasa si sí, sexta ronda de elaya Mitchell señores sexta ronda y pues tiene un contrato muy bajito vamos a ver cómo sigue haciendo las cosas yo creo que sí la puede armar Galeazzi 2021. Dice. Que ocupe más a Jeff Wilson. Yo no entiendo por qué no está alternando a Wilson, a Wilson y a Dice, ¿no? Michelle les hará recordar a Master de hace dos años. Ojalá, amigo. <ríe> Estoy guión bajo Vega 80. Dice, así va a ser Charlie Padilla 71. Dice, si no se pierde esos juegos acaba como líder corredor. Bruno Alba. Yo, yo creo que sí podría Dice, ser, ¿eh? Si juegan como en las últimas semanas, no llegan a 80 yardas terrestres. Vicevero Ter 25. No, pero ya están jugando diferente, Dice. carnal. Bueno, ya sabemos que KS y Bobby Turner toman a un vagabundo fuera del Levis Stadium y lo hacen productivo. En el único que fue y dio por el Force Chemen no le atino. Galeazzi 2021. Dice. Y Ufanga. Ufanga ya está, no lo están utilizando tanto porque creo que sí todavía le falta un poquito de maduración al chavo. Pero pues en una de esas, ¿eh? ¡Touchdown! Dice... Me refiero a, a la defensiva film? Últimamente Touchdown. no permiten más de 80 Y hay un castigo Fenrir bajo Erlandson. Ah, sí, la defensa, sí Dice Ufanga lesionado de Aún anda jodido. Touchdown Sí, pero ya lo han estado metiendo en equipos especiales Yo no lo he visto 71. Dice, Touchdown aviéntate la No, carnal, no, no, no Vamos a jugar con el librito, no hay que ser acelerados no, si no, ¿para qué quieres? Ahorita no es necesario. Vamos por el extra. Ahí está. Ahora ya los obligamos a ellos a anotar con conversión. Mm -hmm. Bruno Alba dice, Gold tiene que volar los kickoffs. <risa> De acuerdo Bruno, eso es un punto que no se ha hablado Pero yo no entiendo esta necesidad de patear Para que la regresen ah, Claramente nuestros equipos especiales No son muy buenos Se nos van hasta la 30, 40, 20. no, vuela la... Qué bueno que dimos picks de primera ronda Por lance, por si sí sale un bas Ya sabemos que esas no se nos dan Malo que hubieran dado 5 TS Y sextas, jajajajaja ja, ja, ja, ja. <ríe> Sí, yo por eso ni me preocupo de no tener Cabo primera primer ronda Todo nuestro talento Dice, llega de rondas bajas Te falta ajustar el Dio todo nevado. Sí, sí. Severo cierto. Ter 25. Chise. La que más me preocupa es la tercera ronda que se dio. Es así, porque a partir de la tercera ya nos empieza a llegar como más este talentito, ¿no? creo yo. ¿Dónde papá? ¿Dónde Fred Warner? Bruno Alvar Dice El sábado se pronostica menos 16 grados en GB Eso va a estar bien denso Bien denso Digo yo sé que Green Bay está más acostumbrado O los empacados están más acostumbrados al frío Pero no quiere decir que por eso vayan a jugar Como Juan en su casa ¿eh? Las condiciones van a afectar a ambos equipos El cubo es un chingón Charlie Padilla se toma. El Juice, sí, el Juice es Dice, de mis favoritísimos. Bob del equipo. Bobby perfecto en postemporada. Sí, Bobby no ha fallado en postemporada, esperemos que no nos falle. Que no nos falle. Galeazzi 2021. Dice. Hay que retener todo el talento que se pueda ya que termine la temporada. gadfani 05. ¡Bien! Dice. ¡Vamos! 05. Dice. ¡Bien! Todo está nevando. ¡Ah! Dice. Apenas vi una foto de Pepe en College jugando con nieve. Sí, Jimmy Garoppolo jugaba 71. en Illinois y jugaba con mucha Dice, nieve. Six. Casi Six, amigo, casi. Pero no importa, ya estamos. Ah, qué bonito. Caballero 30. Dice. Hola Pablete. Qué onda, Caballero, 20, cómo estás? 21. Dice. Vientos esa intercepción. Gracias Carlos. Gracias. Dice, Ay, ojo con la tacleada de Ryers Jajajaja. Ahí llega Silo sí, y lo, y lo matan. matan. Dice. Te tacleo el Ryers, como si fuese eso posible. Gabonier pues 7. Por eso es el Madden. Dice. Que es frío, es a nuestro favor, ellos no lanzan y nosotros a molerlos corriendo. Corre, corre, corre. Touchdown ter 25. Dice, <risa> listo Pablo, ya voy a entregar tres logos para que no se diga que no se cuente, en el chat de WhatsApp. vientos carnal, vientos, ahí te faltaron los de Facebook porque sí participaron no, ahí ese día me dijiste una dinámica la dije, todos fueron a comentar se quedaron Caballero con las ganas, Rey, pero vientos dice, aquí en la banda twitchera la semana pasada se me cayó la vulva de los nervios <risa> Entonces no debe ser caballero de ser la dama 15 Algo así <risas> Señores Canal 49 está pronosticando esto Y esto quiere decir que sí Lo vamos a lograr Gadfani 05 dice: Eres caballera. Gadfani 05 dice: Ja, ja, ja, ja, el. <laughs> Caballero 30 Dice Soy un hermoso Dark Queen Charlie Padilla 71 eh, Dice aquí Nada es imposible a nadie. con Devo De Pero van, van a estar sobre Divo ¿eh? Van a estar sobre Divo Pero puede funcionar como Como anzuelo el señor Divo Samuel Y ahí se puede tapar George Kittle los, Contra los empacadores Kittle juega muy bien Galeazzi 20-21 <tose> dice Que Aaron salga de pecho frío el sábado Fenric Es el Sub-Zero Aaron Rodgers es el Sub-Zero Va a aparecer todos. el Kittle Estoy seguro Zero un miedo Exacto, yo también creo que Kittle va a tener un juegazo Bruno Alvar Dice Me gusta la actitud de Michelle No se ve que se sienta una superestrella. <ríe> muy humilde, muy humble como 70 le llaman los gringos. Dice ya vimos Javan Geanix también tiene la capacidad. Sí, Joan Jenix. Y aparte, Vice vean a, a Joan. 25. A Joan Jennings bloqueando, Dice. ¿eh? También, ahí les encargo. Lo bueno que de Evo se está rifando, porque debe mantener a sus pequeños hijos, el pequeño de Evo, y Aaron Donald. Sí, no, Y le, le van a dar un contratazo Dice. el próximo año, ahí te encargo. Bueno. Se va a comer los quesos. Eyuk, venga, sí. Eyuki's on fire. Mira, yo espero que los 49 sí. Y yo creo que sí pueden, yo creo que sí pueden, confío en que sí pueden. Fenrir Guion bajo Erlandson. Dice. Sí, Alguien inicial cargar. le dicen. MR tercera oportunidad. Valiosísimo. Sí. Bruno Alvar. Dice. Jawan Jennings bloqueando a Trevendix, jajaja, ja, ja, hasta se calentaron. ¡Ay! <risa> lo voló por allá, estuvo bien chido. Bueno, hasta Bayouk eliminó a, Mika, a Micah Parsons en la primera anotación. Luego el Micah Parsons le soltó un puñetazo que ya no se vio después, pero ahí los árbitros se lo guardaron, era castigo. Castigo gacho. Galeazzi 20-21, dice... Que los 49 Iares no suelten a nadie del ez -totag. No deberían, no deberían Dice Vero Severo 25. Dice. Juan Jennings tiene cuerpo de tejajaja, y es el receptor de posesión, y que se necesita davelo en zona roja. Caballero sí. Caballero 30. Dice. Hace dos años ganaron los Niners y Garopolo lanzó como siete pases. Ocho pases, y todo el encuentro. Ahí, ¿no? Garfali 05 Dice Ni al aguador, 2 -2 ningún aguador. No, Ni al aguador Los 42 tienen que mantener este equipo Lo más sano posible Y completo Bruno Alba Dice hay una página muy buena en IG que se llama Aur's 49 y ahora lo vivo para los demás porque ya vi que le das like a Pablo. Sí, yo sigo esa, esa página. Sigo esa página. Aparte sí, sí. pueden ver los juegos en vivo los seguidores. En este juego contra Dallas muchos pensaban que nuestra defensa solo era Nick Bosa y estaban bien equivocados los chavos. Sí, cuando salió Bosa se pensaba que ya habían chafiado, que ya habíamos chafiado y pues ¿cuál? No vayan a quererme chamaquear, ¿verdad? Caballero 30. ¿Paterán largo Dice, patarán corto, Karan? ¿Cómo van los lesionados de los Niners? Pues ahí van, hermano, ahí van. Parece que. que si sí van a, Dice, a patar largo. ¿Te imaginas una tercera edición en Super Bowl del Bengoli San Francisco? Chulada estaría chido Bengalias Galías Niners Galías por tercera 20, ocasión 21. Dice, Niners Cincinnati tercera parte muy bien y Scarce desde que está de, de, de, de, en el centro de la línea Charlie Padilla genial. 71 Dice Ari Karns te dio un buen levanto en este final de temporada Es que desde oh, el ataque 33. defensivo Lo está haciendo dice, muy bien Pablo vos decís que en donde se lesiona a Bosa Si no le hacían falta no iba a lastimarse Y es que es increíble Y es que es increíble dice, que tantos castigos que le hacen a Bosa. A ver a Bosa y ya le gustó jajaja ja, ja, Hasta se espantó cuando le pegaron <risas> no sé. 25 Dice Arden hay que retenerlo a como cómodo lugar, al igual que Tamlinson. Fenrir Dion bajo Erlandson. Dice. Voy por Bills contra Niners. Galeazzi 20-21 Dice. KS versus 49 y Ares parte 2. ¡Ah! ¡No puede ser! Ya me compliqué, tercera y trece, ya ven. Sas. Bruno Alvar Dice, un juego a la vez, chavos. Sí, sí, sí, yo estoy de acuerdo en eso amigo. Galeazzi 2021. Dice. Primero los quesos. ¡Ahí está! ¡Primero y diez! Caballero 30. Sí. Dice. Yo llevé a Chalma a Bosa para que lo sobara mi aguelito con nada de la campana y si quedó, ya quedó dice, <risa> Trent Williams nos representa riendoce de las ofensas de las vaqueras sin caer en provocaciones es que es, es de esos jugadores que qué gusto dice, me da que esté con nosotros es un de blanco o de rojo o 30 y de blanco, los Packers van dice, a salir de amarillo o quién sabe Yo pensé que íbamos a perder cuando los jugadores le empezaron a hacer bye bye a la gente pensé que mufaron no sé si se entiende eso de mufar, es un sí término es, de por es, acá, jaja. Sí, es burlarse, se burlaron. Charlie Padilla 71. Dice, yo le mandé un marihuanol a Bosa. ¿Sí sirve? Sí me he sobado con esa cosa y sí sirve. y 2021. Dice, que él es armía y y cure a voce jajaja. Está El señor Millage Señor Millage creo que hasta se murió ¿no? Caballero 30 Dice A Bosa le sumieron la mollera Es que qué trancazo Yo creo que cualquiera de nosotros se muere ahí neta con ese trancazo Aguas Charlie Padilla 71 Dice Formación victoria Bruno Alba sí, ya, estoy, ya estoy a nada de la dice, formación victoria Pero es que ya sabes que a mí me gusta Galeazzi 20 21 Dice lo digo en irónico ahora que hubo para que hubo ¡Ah! ¡Le pegaron a Jimmy! ¡Otras 15! Charlie Padilla 71 Dice A alguien más le dio nostalgia con el retiro del Big Ben Estoy guión bajo Vega 80 A mí nos dice Dicen que los receptores de las vaqueras no agarraron ningún pase Porque los deslumbraba JG Y por eso te digo que dicen que ese Que ese destello de luz cuando el, el de los eh, eh, Vaqueros no pudo agarrar el pase. Fue porque brilló demasiado el rostro de Garopolo. Garfani 05. Dice: Oigan, ¡No! Si ¿Qué, ¿qué dice? México. ¡Ay! ¡Ah, ya me compliqué. La Garapoliev. Galeazzi 20 y 20. Tenía que haber brincado, lo sé, lo sé. Sí para noviembre. Fenrir bajo Erlandson. Dice. La Garapoleaste. Dice Vero que el 25. Carnal. Dice. Hacerle saca a JG. Debería ser castigo pegarle a esa belleza de ver si ser pecado. Charlie Padilla 71. Dice. Jajaja, ja, ja, la estás garopoleando. La estás garopoleando ¡Ah! Dice Pablo haciendo un garopollo. O <ríe> si dije no, Dice, si no, no nos... ¡Ya se acabó! Ahí está, le tenemos que poner emoción al si más puro mención. estilo de los Niners y Garopolo Dice, <risa> En el Azteca, si la pandemia lo permite <risa> Gaboniner 7 Dice, Un Garopolo <risa> Un Garropollo ¡Ganamos! <risa> bajo <cap 7>. Dice <risa> El destello de luz era cuando a JG lo tomaba la cámara y lo ponían en las pantallas sonriendo Alex-Cap7 <risa> Dice, sí Jajaja Gadfani05 Dice Carnales Estilo <ríe> Niners Galeazzi 2021 Dice, Vamos 49 y yares. Venga 49ers Dice, Bajo Vega 80 Dice Correo del canal 49 Ahorita se los escribo ahí Chipadilla71 Dice Ganamos chingada madre Eso OTG 33 dice whoa, whoa, whoa, <coughs> uno al bat ahí está el correo a los que quieran mandar su, su, sus, sus fotos manden sus fotos para la faithful carnales también aquí ahí está señores ¿eh? así fue dice uno más o es todo mi estimado Pablo ¿Quieren uno más? Quiero ser 25. ¿Quieren uno más? Dice. Eh, díganme si quieren uno más. ¿Dónde te comentaban los vaqueros para ponerlos en su lugar y nunca los encontré? Galia sí ahí estaban 20. los comentarios en el, en el partido dice, del jueves. Buenas noches para todos, descansen. Caballero ¿Otan? 30. Ya se va Galia sí. ¿Vientos? Pablete, platícanos un rato de cómo ves el partido del sábado. Sí, si, si me aguantan, Fenrición sí. Bajo dice. Bandita, me despido, cuídense mucho. Un gusto estar por acá y arrayar quesito el sábado, Bonnie Vientos. Charlie Padilla 70. Vámonos entonces, si sí, acabó. Dice, te voy a mandar mi foto haciendo fila en el IMSS. <risa> Bruno Alba Dice. Ya con eso Pablo. Anda, hacer... vamos, a hacer en... vamos a hacer encuesta Cabo entonces. 7. Dice. Ya está mi foto. Caballero 30. Dice. Si uno más, pero juegalo sin playera. Charlie Villas <risa> 71. Dice. Uno más. Galeazzi 2021. Dice. Uno más. Vicevero Ter 25. Dice. Pablo, habla con YouTube, uno se quiere inscribirme y pinche YouTube no me deja. Alex ah, pero inténtalo desde una PC, carnal, porque desde el móvil no te Acá deja. Seguimos. Ya me di cuenta. Ahí está 316. la encuesta. Te desdigan. Bueno, el despido sábado. transmisión F. en YouTube, señores. Despido 316. transmisión en YouTube. Nos vemos Dice, al rato para el juego. ¡Vamos a ganar! ¡Coniders!